Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos dando comienzo a este foro con un panel de lujo que tengo el honor en mi carrera como teóloga de estar presentando. Sepan que para mí es muy emocionante estar sentada acá. Gracias a todos por estar. Vamos a ir rápido porque tenemos eh, cuatro exposiciones que sin lugar a duda, sin lugar a duda, van a ser históricas. Voy a comenzar por el profesor, teólogo, doctor Pedro Trigo, teólogo venezolano del de Centro Cumillas de la Universidad Católica, y le doy la palabra y luego seguimos por el resto. El tema que me dio Emilce para desarrollar es Dios e ídolo, crisis ecológica o crimen socioambiental. Desde el comienzo, la teología latinoamericana ha colocado la cuestión de la idolatría por encima de la de la secularización. En 1970, como parte de la teología abierta para el Aico adulto, publicó, Juan Luis II, un libro titulado Nuestra idea de Dios. Se abre con el siguiente planteamiento. Nuestra reflexión comienza interesándose mucho más en la antítesis aparentemente fuera de moda, fe, idolatría, que en la aparentemente actual, fe, ateísmo. Más aún, dejamos constancia desde la partida de que en la antítesis que nos parece la más radical fe idolatría quien se profesa cristiano puede ocupar cualquiera de las dos posiciones o sea que puede ser creyente o idólatra así como el que se profesa ateo o sea que puede ser ateo de un dios falso hace muy bien en ser ateo no porque no existe ese dios en otras palabras Creemos que divide más profundamente a los hombres la imagen que se hacen de Dios que el decidir luego si algo regal o no corresponde a esa imagen. Más aún, esto último, más que de pruebas específicas, dependerá en la mayoría de los casos de lo primero. Por eso, en el libro sobre Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo desde América Latina, que publiqué en el 2020, un capítulo era, ¿qué Dios? Secularismo e idolatría. Vamos a operar con dos conceptos de idolatría que consideramos equivalentes. Según el primero, consideramos que idolatra el que se considera a sí mismo o a algo como absoluto. Absoluto, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es independiente, ilimitado, que excluye cualquier relación. Según el segundo, idolatra el que quiere hacerse a sí mismo como él cree que es Dios, o el que se relaciona con alguien o con algo como cree que hay que relacionarse con Dios. Los consideramos equivalentes porque es claro que a Dios se lo considera como independiente, ilimitado, que excluye cualquier relación constituyente. Se lo considera así tanto en el establecimiento civil como en el establecimiento eclesiástico. ¿Por qué idolatrar es malo? ¿Por qué deshumaniza? Porque idolatrar es caer en la irrealidad. Desde el primer concepto, quien idolatra cae en la irrealidad porque todo es relativo. Entendemos por relativo lo mismo que la academia de la lengua, que guarda relación con alguien o con algo, que no es absoluto. La realidad es una trama inagotable de relaciones. Y también lo somos nosotros, tanto como existentes, como en cuanto seres vivos, como en cuanto seres humanos. No solo somos imposibles si nos consideramos como meros individuos, sino más radicalmente somos impensables. Todos provenimos de la relación de una mujer y un varón, y somos los que somos y estamos donde estamos por la relación de muchísimos que nos han dado de sí. Claro que nosotros también hemos correspondido y hemos dado a otros, pero todos comenzamos recibiendo. En este sentido preciso, todos somos hijos. El individualismo ambiental es una ilusión que nos inducen los medios, la ilusión de los que se creen grandes, que aspiran, dicen, a nacer de sí y a vivir en sí y para sí. Es simplemente mentira, viven con otros y de otros, aunque aspiren a relacionarse solo con quienes quieren, para lo que quieren, y mientras quieren. De hecho, todos vivimos en una trama de relaciones inagotable. Vivir considerándonos meros individuos es vivir en una ilusión y no en la realidad. Y no vivir en la realidad deshumaniza y además causa estragos, ya que quienes viven así tratan de poner todo lo que pueden y a todos los que pueden para sí y desestimulan las relaciones simbióticas en las que se comienza recibiendo, se asimila y luego se da, que son las relaciones propias de los seres vivos, más aún de los seres humanos. La manera más frecuente de absolutizarse uno mismo es absolutizar el poder y vivir entregados a él. El poder que da el dinero, la técnica, la organización, la capacidad de convencer y sugestionar, puestas todas en función propia y con la colaboración de otros, sean pares o más frecuentemente subordinados. Por eso, el que quiere vivir para sí mismo, más allá del bien y del mal, absolutiza todos esos medios y señaladamente el, el dinero y el poder, porque con el dinero, dice el dicho, se abren todas las puertas. Aquí la distorsión es doble. La primera, que lo que es mero medio se convierte en fin, se vive para el dinero. La persona vive para la cosa, así uno se degrada. Y la segunda, que lo que está al servicio de todos, del bien común, al privatizarlo, se lo desvía de aquello para lo que tiene sentido. Quienes aspiran a vivir en ellos, de ellos y para ellos, aspiran a ser como dioses, idolatran. Este es el segundo concepto de idolatría. ¿Por qué idolatran? Porque ese Dios que aspiran a ser no existe. Dios, al menos el Dios cristiano que para nosotros es el único que existe, no es independiente, ilimitado, que excluye cualquier relación, no es absoluto. Esta es la idea que circula de Dios. Una idea que para nosotros es la proyección sublimada del vértice de la pirámide social. Ese Dios aunque sea el Dios de muchos que se tienen como cristianos, entre ellos no pocos eclesiásticos, y también el Dios que rechazan muchos ateos, no existe. Dios, el único que existe, no solo no es absoluto, no solo es relativo, sino que es pura relación. Las personas divinas son relaciones subsistentes. Es decir, no es que exista el Padre, el Hijo y el Espíritu y se relacionen, en este caso existirían tres dioses. Lo que existe, lo que subsiste en Dios, lo que tiene más consistencia es la relación. Es la relación la que diferencia tres personas y une un solo Dios. Si miramos bien, padre dice relación, lo mismo que hijo. Solo que en nuestro caso ser padres o hijos no nos totaliza, somos muchas otras cosas. En el caso de Dios, es la relación relación. La que al padre le hace padre y al hijo, hijo. Ambas palabras se con, no se connotan, sino se denotan. Relación, son pura relación subsistente. Que Dios sea relación es obvio, si para nosotros Dios es amor, ya que el amor es relación y en concreto relación de entrega de sí y de recepción de la entrega de otros. Es la relación, el amar, lo que constituye a las personas. No es idolatría querer ser como Dios, por el contrario, eso es lo que quiere Dios, que por eso nos ha creado su imagen y semejanza. Por eso Dios quiere que también nosotros nos definamos como Él por las relaciones de entrega de nosotros mismos, entrega horizontal, libre, gratuita y abierta, y de recibir la entrega de los demás. Dios quiere que el amor llegue a dar el tono a nuestras vidas. La idolatría es querer ser como nos imaginamos a Dios, que nos lo imaginamos como el omnipotente, el todopoderoso, aunque ese poder esté mediado por el amor. Pero lo imaginamos como un poder absoluto, que se impone a las buenas o a las malas. Él quiere que sea por las buenas, pero si no hay otro modo, se impondrá por las malas. Por eso decimos, que es el que premia a los buenos y castiga a los malos. O sea, que no es amor, sino todopoderoso, con el mayor amor posible. Se define, pues, por el poder. En el fondo, es el que se impone, aunque sea para el bien. Como vemos, eso es la sublimación de la dirección dominante de esta figura histórica. Fíjense, mientras no cambiemos nuestra idea de omnipotencia, yo no le puedo decir adiós a Dios omnipotente, aunque lo diga el credo porque si sobreentiendo que se impone, ese Dios no existe. Dios es puro amor, amor infinito, no se impone. Pero la referencia es al orden establecido, porque el poder es lo que en él lleva la voz cantante. Estos endiosados y este Dios no solo no hacen justicia a la realidad, que es una red inagotable de relaciones, sino que la violentan tanto más cuanto más poder tengan, porque no es un poder biófilo. Por eso no solo se deshumanizan ellos y los que se entregan a jugar ese juego establecido, sino que discriminan y provocan relaciones de dominio y excluyen y traen como resultado que habiendo recursos para todos, una gran parte carece de ellos desde el alimento a las medicinas, pasando por la habitación y el empleo. Pero además se envenena el aire y se necrosan los océanos y se desertifica la tierra y se degrada la vida y se rompe el equilibrio y cada vez hay más sequías e incendios. Y sin embargo, nada se hace para revertir la dirección. Es porque los que comandan todo, como trabajan en búnkers, y descansan en paraísos naturales, creen que la catástrofe no los alcanzará a ellos, y ellos no se tienen por nada de los demás, y viven extrañados de la tierra, sin percatarse de que son terrenos de la tierra. No considerarnos terrenos de la tierra es la mayor irrealidad y la más frecuente, y sin embargo, vivimos inspirando el aire, e ingiriendo los alimentos, y necesitamos para vivir de una determinada temperatura, luminosidad, humedad y presión, por eso cuando hemos salido fuera de la tierra, hemos tenido que conservar todo esto. Somos pues terrenos de la tierra, en nosotros actúa el misterio de la vida, estemos atentos o distraídos, dormidos o despiertos, Nuestros pulmones siguen respirando y nuestro corazón sigue latiendo. Estamos entrañados en la naturaleza, pero en vez de agradecerlo y disfrutarlo, en vez de responsabilizarnos de ella y tratar de optimizarla, nos consideramos emancipados de la tierra y solo la valoramos como cantera supuestamente inagotable de recursos. Al creernos desligados de ella, absolutos, al creernos como imaginamos a Dios, vivimos en la irrealidad, nos deshumanizamos y causamos estragos y hasta la propia destrucción. Esta es la relación entre idolatría y la ruptura del equilibrio ecológico, entre la idolatría y el crimen socioambiental. Para terminar, ¿por qué decimos socioambiental y no simplemente ambiental? porque es la misma lógica con la que excluimos a muchos seres humanos y destruimos a la naturaleza. Excluimos a muchos seres humanos y los usamos para nuestros fines sin considerarnos que estamos unidos a ellos con lazos inextinguibles, porque pertenecemos a la humanidad, que no es una mera denominación vacía, sino una unidad real. Y los excluimos porque nos hemos absolutizado a nosotros mismos. Y destruimos la naturaleza porque la consideramos mera materia prima para nuestros fines, sin hacernos cargo de que pertenecemos a ella y que al destruirla nos destruimos a nosotros. Por eso, hasta que no nos hagamos cargo de que pertenecemos a la humanidad, no nos haremos cargo de que pertenecemos a la naturaleza. Pero no nos haremos cargo de que pertenecemos a la humanidad, hasta que no aceptamos, aceptemos que no somos meros individuos absolutizados, sino seres en relación de persona. A imagen y semejanza de Dios, que no es absoluto, sino relación. En este ambiente de individualismo salvaje, no resulta fácil aceptar que somos relaciones inextricables. Del mismo modo, en la religión establecida en este ambiente, que se considera a sí mismo el más desarrollado y el más razonable, no es fácil pasar a la noción de Dios, de la noción de Dios como absoluto que se impone siempre, aunque sea para nuestro bien, al Dios amor que se relaciona siempre de modo gratuito y libre y sembrando libertad constructiva. En este ambiente idolátrico, la proclamación del Dios relación y del ser humano relación es absolutamente revulsiva y por eso o se sustituye ese Dios por el todopoderoso o se lo rechaza para seguir tratando de imponer la propia individualidad sin problemas de conciencia. Esta es la ligazón entre idolatría y crimen socioambiental. Muchísimas gracias. Pedro Trigo, le voy a pasar la palabra ahora a Hans Offerdal de la Universidad de Bergen de Noruega, a quien le pido también que sea muy breve para, y lo comprometo en público que lo haga, porque si no, no podemos dar la palabra a los otros expositores. Bueno, muy buenos días a todos y todos. Eh, yo debo confesar que cuando me invitaron a ese panel y vi ahí los maestros que están al lado, entré yo en un estado de pánico total y no estoy seguro que ha salido de eso todavía, pero voy a compartir un pequeño texto con eh, ustedes y le pido disculpas si es un poquito similar a lo que acaba de decir el padre Trigo, pero ahí vamos. Eh, yo creo que es evidente que hoy en día el sistema económico capitalista y aún más importante, los horribles resultados de ese sistema, no funcionan para la mayoría de la humanidad. En mi manera de ver este, una excelente descripción del problema fundamental del capitalismo, se puede ilustrar en una de las fábulas que encontramos en la Biblia. Creo que esa fábula nos ayuda a entender, en una manera muy puntual, cómo funciona la acumulación de la riqueza y las consecuencias para lo que literalmente pagan el precio. La fábula se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 4, y dice En una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes, el pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había creído personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como una hija. Un día, el hombre rico, recibía una visita y no quería matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado. Robó la oveja del pobre y se la preparó. Aquí se ve claro que los, tienen, eh, los que tienen mucho quieren más, y para, para tener más los ricos roban a los pobres y por eso los ricos son ricos. Creo que la fábula nos explica en una manera que no es difícil entender realmente cómo funciona este mundo. Yo creo que mejor, y con todo el respeto a maestro Russell, yo creo que esa es una explicación que para mí es mejor que Marx. Bueno. Perdón. En un texto sobre Juan Luis II, el Padre John Sobrino señala que la idolatría tiene cinco facetas que son relevantes para entender qué pasa hoy en día. En manera de parafrase, esas cinco características son que los ídolos existen en la actualidad y terminan, eh, perdón, de determinan la vida y muerte de las mayorías. Segundo. Los ídolos son intocables y los que cuestionan esos ídolos quedan destruidos. Tres, los ídolos son la configuración injusta de la sociedad. Cuatro, los ídolos exigen un culto o ortodoxía y prometen la salvación a sus seguidores, pero realmente deshumanizan. 5. los ídolos producen millones de víctimas inocentes. En otras palabras, la idolatría del capitalismo realmente es un crimen. Quiero terminar esa breve intervención con dos citas de dos pensadores que hablaban sobre la idolatría. Son antiguas esas citas y, obvio, hablan de sus tiempos y su contexto histórico. Pero lo que yo me pregunto es si esas citas pueden ser mucho más relevantes hoy en día en el momento que fueron pronunciados. La primera cita es una homilía de Monseñor Romero, de 11 de septiembre de 1977. Señaló Romero, cita, Estamos predicando con lástima, con amor, con dolor, porque la idolatría del dinero está haciendo perderse a muchos hermanos nuestros, porque el corazón del hombre se está metalizando. Uno se puede preguntar qué tal metalizando estaba el corazón del rico que robó la oveja del pobre en la fábula. La segunda cita es de pap, eh, Papa Juan Pablo II. Que cita, hoy también hay que reconocer un gran peligro llamada idolatría del mercado. Eso ocurre cada vez que un sistema económico basado en el capitalismo desenfrenado dicta políticas que saquean los recursos naturales, desprecian la dignidad de los trabajadores, socavan la familia como unidad básica de la sociedad y fomentan una cultura consumista en la que el tener es más importante que el ser. Yo creo que es hora de sugerir que no acudir al prójimo realmente constituye, constituye un crimen, no solamente en el campo moral, pero también en el campo legal. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans. Y ahora le vamos a dar la palabra a Monseñor Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, México, y sucesor del obispo de Chiapas, Samuel Ruiz. Bueno, era el sucesor y cuando debía sucederlo me mandaron a Saltillo. <risa> Bien, yo recuerdo una palabra de el Papa Francisco, muy contundente dijo que las personas hoy en el mundo somos arreadas como un ato de animales de reses y conducidas conducidas a la muerte ante el dios dinero somos conducidas para ser sacrificadas al Dios Dinero. Así, así definió, eh, digamos una, cómo contemplaba él por todas partes la suerte de la humanidad. Y esto es algo que, pues las estadísticas nos lo dicen de la, la acumulación de la riqueza, un, un, un dato nos lo daban los un dato general, eh, en, la, en la pandemia del COVID-19, nos decían los expertos que las economías nacionales estaban todas resquebrajadas en el mundo, no así las economías de las empresas que tuvieron que… Eh, pues atender las necesidades que necesitaban las naciones para enfrentar. Esas empresas se enriquecieron, en cambio las, las economías nacionales se fueron a pique. Entonces, esto nos da una, una idea de lo que puede significar el, la, la idolatría del dinero y la idolatría del poder, la idolatría del sexo. Recientemente, en el estado de Nuevo León, empezaron a, han empezado a crecer los feminicidios. Cuando se pusieron a investigar, se dieron cuenta que esos feminicidios tenían origen en la trata, y la trata de mujeres. Y allí, pues existían, hoy se nos habla también de la macrocriminalidad, la macrocriminalidad en la que se asocian, se asocian, los políticos se asocian, los empresarios, y se asocia al crimen organizado. En este caso, del, del, de los feminicidios manejados por la trata, era, vamos a decir, entre comillas, empresas empresas criminales, por supuesto, que recibían la petición del tipo de mujer que necesitaba un personaje, un personaje cualquiera, y esto no es, no es privativo de, de Nuevo León, esto mismo se vio en el, en, el, en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez también donde abundaron los feminicidios. Pues piden mujeres de un determinado tipo y si le toca la mala suerte a una mujer que tiene ese tipo, que va saliendo del trabajo noche o que va incluso en su automóvil, eh, no importa, es, hay que dar el gusto al, al, al consumidor y terminado la satisfacción del consumidor, esa a esa persona la asesinan. ¿Por qué? Porque muchas veces son eh, personas, hablaban en Juárez, hablaban de militares y hablaban de, de, de empresarios y hablaban de personajes políticos. O sea, ¿quién va a querer ser exhibido en, un, en, en algo así? Entonces, esta, la, la idolatría también el papa la, la, la, la describe, eh, digamos, indirectamente, en los paradigmas con los que el día de hoy se mueve la administración del mundo, que es que tiene que ver con el, la administración de la naturaleza, que tiene que ver con, lo, con el, el, el, la, la, la, la distribución de las, de las oportunidades en, y es el paradigma tecnocrático y el paradigma antropocéntrico. Ahí, por ejemplo, yo visité una, una comunidad, una comunidad en el estado de Guerrero, en donde estaban luchando por un, en una presa, por, porque un río, un río en Guerrero, lo querían convertir en una, presa, en, una, en una presa. Y al estar trabajando, era evidente que la presa, la construcción de la presa era soportada por las autoridades gubernamentales. ¿Por qué? Porque el autor, del, de la, el, el, el fabricante de la presa, era sobrino de un archimillonario. Entonces, es algo en donde iban a ser sacrificados, iban, iban a ser sacrificados miles de campesinos que se iban a quedar sin agua para la tierra y que no les iba a quedar otra que que que, que migrar como en otra empresa pasó en, en, en el estado de Zacatecas allí allí era una mina la que la que se quería la que se quería la que, la que la que se implantó y la mina también estaba relacionada ya no con un familiar sino con uno de nuestros millonarios de México la mina tan le dieron el lugar a la mina que se metió la policía y el ejército para des des desalojar a los trabajadores, digo, a los campesinos, solamente un campesino que gracias a él se ha conocido mucho ese fenómeno, se llama salavernes este del lugar. Entonces, ahí eh, nosotros vemos cómo el, el, el, el, la idolatría del dinero, según, según la la frase del Papa Francisco, sacrifica seres humanos, claro que sí. Es una, cuando el dinero se convierte en un ídolo, los seres humanos desaparecen, la idea de persona humana desaparece, como se nos, como que se nos, como se nos dijo en la, en la primera ponencia, de una manera muy clara, cómo es sustituida el dinero, el, el bienestar, el... el el, el, el de unos cuantos sustituye al, a el progreso el, el, los derechos de la, de la, de, la de, de, de la persona por eso también el llamado que el Papa está haciendo en la, en la Fratelli Tutti de que a, a todos tenemos que trabajar porque a todos se les respeten sus derechos, eso es que todos tenemos la misma dignidad y no podemos sacrificar a las personas en el ídolo del poder o en el ídolo del sexo o en el ídolo del, de, la, del, de, la, de, la, de la riqueza y, y, y muchos otros ídolos que son parte de todas estas comodidades que se, se tienen a partir del sacrificio de personas. Esto es, esto es una verdad y lo mismo podemos ver el, el hambre de los niños. Y por otro lado, el, el, el, el, el, el, el, la, la, la comida que se tira, no podemos nosotros entender de otra manera, de otra manera la, la, la, la vida en la tierra sin sin apuntar hacia la idolatría. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es idolatrar algo? Es darle poder absoluto y ante ese poder absoluto desaparecen todas las mediaciones éticas, todas las, las, las los, los, los, los, los, los, los los derechos los derechos que, que emanan de la persona humana. Los derechos que, que, que nadie nos los otorga, ningún gobierno, ninguna ley. Son derechos inherentes a, a, a la persona. Pues por eso hablaba yo de esta, de estas dos, de estos dos paradigmas los, en los que se está construyendo el mundo, en donde cuando la persona se propone, cuando la persona se propone este, construir lo que quiere, pasa por encima. Yo, en este caso. Bueno, en mi, trabajo, en, mi, en, en mi trabajo como pastor, en, por las diócesis que pasé, y, y, y lo que tengo más fresco es lo que, lo, lo, lo que he vivido en, el, en Saltillo, esta, esta, esta fracturación de la mente y el corazón humanos que pasa por, por, el, por, el, por, el, por, el, por la persona del político, que pasa por la persona del empresario, que pasa por, por la, la, la, la persona de quienes se han propuesto mantenerse del crimen organizado, o sea, entrar al crimen organizado es entrar a un sinnúmero, a un, todo lo que, lo que tiene que ver con el crimen organizado, es inmoral de raíz, es cero ética, cero valor de la persona humana, empezando por el trato que se dan entre ellos. Sí, cuando, cuando alguien traiciona entre ellos, cuando alguien traiciona a, a, a un capo entre ellos, pues van, no arrasan con él, arrasan con toda su familia. Y si están y si tienen que pasar, y si esa familia y si esa persona a la que van, le van a hacer daño, este, pasa, este, eh, eh, está en una situación eh, delicada porque ese día se fue a un restaurante, o ese día se fue a una discoteca, no sé. No les importa, no les importa. El valor de la dignidad de la persona humana está totalmente, o sea, el, el, el, es, es convertir en poder absoluto, o el dinero, o el mantenerse en un puesto público. El mantenerse en un puesto público, lo que acabamos de escuchar ahora. El desplazamiento de, de uno de los partidos políticos más poderosos esto que ha habido en México, el desplazamiento, no les interesa, no les interesa otra cosa y ahora eh, van a pelear por donde sea y, y vamos a demostrar que nos ganaron con dinero del crimen organizado. Eh, cuando uno, cuando ya se sitúa un, un, un, una, un, una persona en el poder, todos los medios, la mentira, es otra, otra cosa vergonzosa, vergonzosa, vergonzosa que nosotros las últimas elecciones de los de los de los de, a, las, a las de los diputados al Congreso las últimas en Coahuila vimos una desfachatez espantosa en la compra del voto y en la, en, la y en el manejo de la gente es es algo es la idolatría lleva a poner como principio absoluto o el dinero como ya dije, o otro tipo de satisfactores inmorales, inmoral de manera inmoral, de manera inmoral, es una destrucción, una destrucción, la idolatría es una destrucción de los valores de la persona que no tiene y, y además eh, que, que, que desgraciadamente el día de hoy se propicia pues, a través de los medios de comunicación, a través de, de la… De la de, de, de, de, de, de la misma pobreza la misma pobreza lleva a, a la gente a, a, a, a, a, hacer, a hacer lo que quiere en, la, en una en una cárcel que tuve oportunidad de hablar con un sicario jovencito cuando le pregunto cómo conociste tú a los a los a los malos Padre, desde los cuatro años yo ando en la calle, desde los cuatro años y a los seis años, yo empecé, empecé a hacer halcón ahí, en, afuera de una, y si veía entrar unas características de una camioneta allí, eh, ahí. Entonces, el, el, en, esta, en esta absolutificación del dinero, del poder o del placer, cuando se convierten en, en, en, en, en, en motor, Único de la vida de personas que llegan a tener un, una posición dentro de la sociedad, no les importa, no les importa el, el, la destrucción, la destrucción de las personas, no les, les importa la destrucción del medio ambiente, no les importa absolutamente nada, es una, es, es el, el, la idolatría, la sustitución del de algo, no es ni siquiera el alguien, es algo es una cosa no es alguien ya en las sectas satánicas y en, y, en, y, en ese, y en ese y en ese en ese otro ambiente en donde aparece por ahí una persona eh, en el abstracto que, que a, a quien se ponen a servir o o como le llaman la santa muerte la, la santa muerte allí por, por, por, crean un fetiche. Querían un fetiche que excusa todo, lo mismo que se puede estar criando un fetiche, una persona que se dedica a engañar a través de la magia o de la brujería, pues invita, se inventan fetiches, como se nos decía hace un rato, inexistentes en donde, en donde eso es, pero en, en, por lo que se entrega la vida, por los entrega a la vida es por el dinero por el poder por el placer por el, por la carrera política es eso eso es eso es hacer eh, poner eso es el daño más terrible que hay en la mente y en el corazón poder poner el poder ponerse a servirle a ese poder que para mí es absoluto está por encima de todo no entra no entra nada y si hay valores religiosos todo allí hay, eh, no, no tiene ninguna consistencia, no tiene ningún valor. Es muy interesante eh, lo, lo que nos acaba de decir Trigo hace un momento, es muy interesante, no hay, se desbarata el interior de la persona y, y además se desbarata la sociedad, esto es lo más delicado, las idolatrías, los absolutos, no entra la persona humana, no entran los valores morales, no entra nada, nada. Son personas al ciento por ciento dañando, no mueven un dedo si no hacen daño. No parpadean si no hacen daño. es, es, es el, el, el, el, el, el, Cuando uno llega a, a lugares con ese grado de, suma, de, de suma, deshumanización, no, no, no les importa nada. Y, y por eso entra el asesinato, por eso entra el secuestro, por eso entra lo que se necesite, pero lo más delicado es que el día de hoy esas absolutizaciones, pues eh, están, están socavando todo y luego ya, ya cuando cuando la carrera política, lo único que cuenta es el dinero y todo ya es, es destrozos por todas partes, por todas partes se meten y allí hacen lo que quieren, si cambian partidos sin ninguna vergüenza. Esto es es una enfermedad, es una un, un, la idolatría es estar en el aire, en el orden de los valores es estar en el aire. Lo único que construye la verdadera vida humana y su dignidad son los valores. Entonces, una persona idólatra es una persona desbaratada que lo único que el fruto, el único fruto que da es desbarajuste. Es, esto es, es, es horroroso, Yo, es horroroso. Lo digo de corazón porque uno tiene que entrar a muchos, a, a muchos resultados de ese tipo. Y es una cosa muy desastrosa, el que el, el, el, el, el, que, el, el que en que la nada, porque es en la nada, está en su mente, está en su corazón, y además las, las, las mafias, por eso cité la macrocriminalidad se caracterizan, estas son mafias, mafias en la política, mafias en el mundo del AMPA, mafias en el mundo del dinero, que no tienen ningún soporte ningún soporte y los tres juntos hacen destrozos muy graves y muy dañinos. Esto es un, algo y, y, que, y, que, y que lo estamos viendo en este momento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, eh, muchas gracias. Como verán, los teólogos no, sola vemos, no solamente nos dedicamos a hablar de Dios, sino también a desacralizar, a desenmascarar los falsos dioses. Y para eso estamos acá en este GT de Claxo. Y bueno, después de que Trigo nos ha hablado de un Dios que es amor y relación, de que Hans ha hecho la crítica allá arriba, en el sistema y de que Monseñor Raúl Vera nos ha hablado de las consecuencias ahí abajo de esa idolatría. Ahora me permito presentar al argentino mexicano, Enrique Dussel, y seguramente con mucha maestría va a unir todas estas, estos, estas líneas. Gracias. Estamos, creo, <coughs> en un momento clave de la historia de la humanidad. Claro, se puede decir que todo momento presente es clave y es verdad, pero en este momento, hoy, Está esa cumbre en eh, el estado de California que se ha convocado, que ha producido todo un debate que quiero incluir también en mi exposición. Y la guerra de Ucrania que también está perfectamente relacionada al mismo tema, de tal manera que me gustaría ver cómo caer parado en el presente aunque pase revista de temas más clásicos y estos temas clásicos, Querría decirlo por alguien que está viejo, como, como yo también, pero un poquito más, que es Franz Hinkelamert, con el que hace pocos días grabamos una discusión entre los dos, están en los medios de comunicación. Y yo hacía hincapié a un libro de este gran intelectual, alemán, por una parte, pero que llegó a los 30 años a América Latina, hace 60 años, así que ya merece la nacionalidad latinoamericana, chileno, hondureño y hoy en Costa Rica, en plena lucidez, a los 91 años. En 1984, Franz Inkelhammer escribió un libro profético. Se llama Crítica de la razón utópica. y 1984, Dos años antes de la perestroika y de la caída de la Unión Soviética. Franz Sinkelhammer, que para mí es el más estricto marxista del continente latinoamericano e incluido los norteamericanos, tiene un conocimiento de Marx propio de un alemán que a los 16 años en el bachillerato comenzó a leer al clásico y que tiene una interpretación completamente distinta a la habitual. Presagió la caída de la Unión Soviética, mostrando cómo la empresa en la Unión Soviética no respondía más a la realidad. Y era la primera utopía <coughs> en su crítica a la razón utópica desde el ligerna, porque el libro es Crítica de la razón utópica no es una apología, sino es una crítica a visiones parciales y a veces falsas de la utopía. Y entonces, en cierta manera, lo que dijo el ideal de la planificación perfecta del marxismo tradicional ha pasado y no se cumple y no se puede cumplir. Y usa a Karl Popper para la crítica de la imposibilidad de una planificación perfecta, pero Frank Kedamer usa también a Popper para lo contrario, o es decir, para la utopía del neoliberalismo. En el año 84, cuando nosotros estábamos en otras discusiones, pero Francis K. Lamer ya hace una crítica mortal al neoliberalismo, mostrando las contradicciones del padre teórico del neoliberalismo von Hayek, el austríaco, que se basa, dicho sea de paso, en la epistemología de Karl Popper, otro austríaco, y los dos en la Escuela de Economía de Londres, donde se los recuerda como grandes profesores de Londres. La crítica al neoliberalismo antes que viéramos el fruto de lo que eso va a significar, estamos en el año 64, se va a manifestar en Chile con el dictadura de Pinochet a partir del 73, los Chicago Boys van a pasar a ser los teóricos de la gran revolución económica bajo el pinochetismo que acaba de morir por la elección de Basic, que todavía está dudando y no tiene tanta claridad teórica como fuera necesario. Pero lo que muestra Francis Kellamer es el error fundamental del neoliberalismo. El neoliberalismo critica todo, pero salva el mercado. El Estado hay que reducirlo al mínimo un Estado mínimo, no hay que gastar en policías ni ejército sino que hay que ahorrar dinero en cosas inútiles, claro. De hecho, después van a necesitarlo. Pero es el mercado el que de una manera misteriosa soluciona las contradicciones el ejemplo que va a dar la escuela de Chicago va a ser el siguiente. De pronto en Estados Unidos hay que llenar pues eh, el informe de los impuestos a lápiz y entonces hay que tener un lápiz y la gente ya no tiene lápiz. Entonces van a las librerías y compran lápiz y, de pronto, las librerías dicen, mira todo el mundo compra lápiz. Y entonces, habla con los que producen los lápices en Indonesia, porque usan la madera de Indonesia. Y entonces, los de Indonesia reciben un pedido descomunal de toneladas de madera y dicen, ¿qué les está pasando a estos que me piden más madera, pero lo cierto es que como el mercado me lo está pidiendo, yo voy a producir más madera para cumplir con el pedido. Pues decir, el mercado es ciego, pero en el fondo es el único que soluciona todos los problemas por la competencia. Estoy hablando de Hickelamer como explica Von Hayek antes que nosotros hayamos empezado a hablar del neoliberalismo. Y entonces el mercado se transforma en un mecanismo inteligente que soluciona todo, pero los que son ahí actores no saben cómo. La clave está dice Von Hayek, que funcionaría de una manera perfecta y eso toca a la idolatría del mercado. Si fuera perfecto el mercado, las relaciones serían también perfectas. Y, y de ahí va a sacar Franz Hinkgelamer el principio de la imposibilidad de un sistema perfecto a todos los niveles, que es un principio anti y que dice, soy ateo de cualquier absoluto que se dé en la historia, que justamente fue la causa por la que los cristianos fueron llevados a los circos. Fueron llevados a los circos no por ser cristianos, sino por ser ateorum romanum deorum, or, de ateos de todos los dioses romanos, incluyendo al emperador y por eso que no le rendía culto. Y no rendirle culto al emperador era un crimen político que merecía la muerte y por eso lo crucificaron a cristianos, no solamente al fundador, sino parece a otros discípulos, pero además los enviaron a los circos y la acusación a los cristianos era ser ateos. El mercado se transforma en la nueva divinidad, pero si el, la competencia es perfecta, pero como hay monopolios que impide que el mercado sea perfecto, hay que destruir los monopolios. Por ejemplo, un sindicato que pide aumento de salario, que no es efecto de la competencia, sino de un acto voluntarista de un sindicato, pedir un sindicato aumento de salario, es un acto monopólico y no se puede aceptar y hay que todo hacerlo en vista de la competencia del mercado. Esto es justamente la idolatría del mercado. Ahora, de paso, eh, quiero hacer una reflexión paralela, el marxismo tradicional, habló del ateísmo y el Partido Comunista hablaba del ateísmo como condición de la revolución. Y acá en la Facultad de Filosofía, a pocos metros de este local, en las, lo que llamamos el aeropuerto de la Facultad, porque ahí nos juntamos todos porque tenemos que pasar por ahí, me acuerdo de una larga conversación con el profesor eh, marxista mexicano de origen español, Sánchez Vázquez. Y entonces Sánchez Vázquez me dice, pero tú no aceptas el ateísmo, me dice. Y él, como era marxista, fundamentaba su adhesión al ateísmo por seguir la posición de Marx y el marxismo. Lo que pasa es que Sánchez Vázquez ignoraba que Marx no fue ateo y además negó el ateísmo. En el 44, manuscrito del 44, Marx dice una vez que los esclavos se han liberado, no vale más el ateísmo. ¿Qué significa? Si el faraón justifica que hay esclavos, se plantea como Dios. Yo no soy adorador del faraón y ateo del faraón. Pero si los esclavos se liberan, ya lo que piensa el faraón no importa, si se cree Dios es un problema de él, pero ya no importa ser ateo porque ya los esclavos no están justificados en un Dios. Primer texto en contra del ateísmo de Marx, pero mucho más en 1874. En la Internacional, Marx le escribe a Engels, el tonto este, porque Marx era un poco así, Blöd, le usan en alemán, Blöd. El tonto este de Bakunin me quiere meter en la internacional, una asociación de ateos socialistas. Yo, por supuesto, no lo voy a dejar entrar, porque el tema del ateísmo es un tema teológico, y yo no quiero dividir a los obreros por un tema teológico. Así que Marx estaba en contra del ateísmo y el socialismo real lo puso como condición de la revolución. ¡Qué error! Y esto no lo advierte eh, Francis Kelom y Lamer, pero un libro mío publicado hace poco en el siglo XXI. Se llama la teología metafórica de Marx. Y muestra como Marx continuamente tiene un lenguaje metafórico, teológico, que los cristianos no hicieron caso porque era Marx. Y los socialistas tampoco hicieron caso porque era una metáfora. Marx dice... El tema de la acumulación originaria es el tema tradicional del pecado original. Y eso lo dicen en el primer libro definitivo de la cuarta redacción del Capital. Así que Marx relaciona el pecado original con la acumulación originaria. Es un tema teológico. Y voy a insistir en él ahora en ese tema. Cómo la acumulación originaria <coughs> es el pecado original hoy. Y me dicen que ayer mi amigo y colega García Linera ha mostrado que 11 gran capitalistas latinoamericanos han acumulado una enorme riqueza a partir de la pandemia. Y ahí entonces ustedes se dan cuenta cómo el pecado original es justamente el tema de la acumulación del capital. Cómo se relaciona eso, muy fácil, y lo estamos viviendo. Pero lo estamos viviendo ante una época en que ahora sí vislumbramos como posible, si la humanidad no toma otro camino, del suicidio definitivo de la humanidad, porque puede desaparecer el género humano si siguiera la lógica del neoliberalismo, pero va a ser posible que a medida que avanza serán tan pocos los que puedan acumular dinero y tan enorme la mortandad en la humanidad que van a terminar con los acumuladores de dinero definitivamente porque están atrás de la guerra y de la pandemia que hemos sufrido. ¿Por qué? Porque la pandemia es un fruto ya del capitalismo. Igual que el aumento de la temperatura en la tierra, ya no pueden decir es una catástrofe ecológica, no, es una catástrofe económica, política y militar, porque los que están haciendo el negocio de la guerra de Ucrania son los grandes capitales norteamericanos, porque los norteamericanos gastan, como decía el otro día en la jornada, 800 mil millones de dólares en armas. El país que le sigue es la China con 200 mil millones y Alemania que tenía 50 mil millones en armas, ahora le han obligado a tener 100 mil millones para ahora armarse ante el peligro ruso que gasta 60 mil millones de dólares en armas. 12 veces menos que Estados Unidos. Claro, la he especializado a nivel de la guerra atómica y por eso Putin saca la última carta. Si me quieren derrotar con una, una guerra tradicional, les mando la guerra atómica y ahí sí está parejo y aún los rusos tienen ciertas ventajas por su tecnología atómica y de cohetes que son tanto o más poderosos que lo de los rusos. El aumento de la temperatura en la tierra es un fruto de una decisión de un sistema económico que produce el calentamiento de la tierra por una industrialización irracional. Y la pandemia también, vean, la pandemia surge por un fruto primero del sistema alimentario, para producir barato el, el origen animal de nuestra alimentación. Podríamos ser todos vegetarianos y los jóvenes ya empiezan a ser vegetarianos y es el camino del futuro, porque no hay que matar a los animales, además de ser no respetuoso de su vida. Yo no pienso que los animales tengan derecho, para eso hay que ser libres, pero tienen algo que es mayor que el derecho, tienen la dignidad de ser huidos y entonces no puedo malgastar la vida porque dependo yo de la vida de los animales. Pero para poder producir barato económicamente la carne de pollo, vacuna, de cerdo, pescados, etcétera, se los acumula en muy poco espacio y se los explota y entonces ellos mismos en un medio completamente antinatural empiezan a producir gérmenes patógenos y lo vamos a producir cada vez más porque no se piensa aumentar el precio de los alimentos para sacarlos de la del mercado a los alimentos y darle el privilegio de constituirse en parte de nuestro cuerpo. Porque el antibiótico que le pongo a la vaca para que se sane, cuando como la carne de la vaca, ese antibiótico lo, lo, lo sufre mi cuerpo y entonces yo tomo todos los anticuerpos de, las, de los gérmenes patógenos de los alimentos y esta pandemia ha surgido de ciertos animales que no se ha determinado muy claramente, pero se sabe que es el sistema productivo alimentario bajo el criterio exclusivo del aumento de la tasa de ganancia. Se, se produce alimentos para sacar ganancias y además para alimentar, pero no primero para alimentar y después sacar los costos, que es muy distinto, porque no hay ganancia. Pero eso tendría que ser social. Se, habría que sacar del mercado la producción de alimentos animales primero y el sistema vegetal, ahora para producir más están interviniendo las semillas y estas semillas intervenidas genéticamente van a producir a largo plazo, 50 años, no sabemos qué efectos negativos, la ciencia moderna fue pues, fantásticamente creadora en cuanto a lo positivo que iba creando, pero al mismo tiempo iba teniendo efectos negativos y no estudió los efectos negativos largo tiempo para ver si podía intervenir en la naturaleza a la larga, en siglos sino que la ganancia inmediata, pero los efectos negativos se han empezado a acumular y ahora sí el alimento enferma, el aire enferma y los mares enferma, porque también hemos entrado a la contaminación plástica de los mares y no podemos limitar los plásticos. No hay disciplina ni hay leyes que defiendan a la pureza de los mares. Es todo un mundo irracional en lo que nos ha sumido el neoliberalismo, porque lo único que vale es la competencia y en la ley de la competencia capitalista es se adopta aquello que da más ganancia y no aquello que da más vida, eso no interesa para nada. Los 11 que se han beneficiado con miles de millones de la pandemia, entre los que está el simpático Slim, muy simpático, pero muy millonario y explotador de un pueblo, y miren, los propietarios de las minas que ni siquiera recuperan a sus obreros cuando mueren a 60 metros de profundidad, para qué gastar dinero si ya están muertos y tienen buena sepultura, tienen 60 metros de tierra arriba, no va a gastar un centavo para sacarlos del fondo de la mina y, y venerar su recuerdo. Es un capitalista idólatra y, y se la pavonea en la sociedad como un grande, siendo que es un criminal, porque pongamos que fuera normal que tuvieran muchas ganancias, pero se le pide lo mínimo de compasión por los obreros que son la causa de su riqueza sacarlos del fondo de la mina, aunque le cueste caro, si total, todo el resto de su dinero. Primero se lo regaló Carlos Salinas, que fue un robo al pueblo mexicano. Y después, ahora cree que es de él y es con un corazón de piedra con respecto a sus propios obreros que no lo saca del fondo de la mina que es el origen de su riqueza. O es decir, vemos que ya no podemos atribuirle a la naturaleza los efectos negativos de lo que nos está aconteciendo, sino que ya es causa del ser humano. Y esto cuando comenzó, esto se aceleró, en 1492, porque ya la humanidad venía destruyendo los bosques por la agricultura y destruyendo la naturaleza antes del descubrimiento de América. Pero el hecho que el extremo occidente del occidente chocara con el extremo oriente del oriente porque todos nuestros pueblos son originarios del Asia, todos, los naguas, los del de los mayas, los chiché, todos hasta los esquimales fueron pasando por Bering. Algunos pasaron de Samoa por el sur del Pacífico y colonizaron las Islas de Pascua y chocaron contra Chile y son los Mapuches, que vienen de los Maori, cuyo centro civilizatorio era Samoa, pero eso es más reciente. Pero hace 30.000 años que el Asia venía invadiendo América y por eso genéticamente nuestros indígenas tienen un 90% de los genes del Extremo Oriente, de la Siberia, de los chinos, de los coreanos, y aún culturalmente, miren qué notable, entre los chinos hay dos fuerzas que se contraponen. Bueno, sí. Bueno, sí. Me extendía porque eh, era un... Sí, sí, cuando usted quiera. Se, la verdad, se puede hay otro panel, momento, pero lo escuchamos, lo escuchamos. En cualquier momento se puede parar. Pero el hecho fue que los españoles llegaron a América ante un territorio y a una naturaleza desacralizada. la secularizaron porque nuestras montañas eran dioses y toda la, la naturaleza tenía las montañas, los las arroyos, los ríos, tenían nombres y tenían seres divinos que protegían. Toda esa historia previa a la invasión que se produce en 1492, no me van a usar la palabra la conquista de América o el descubrimiento como acostumbran los historiadores de esta universidad que la mayoría son eurocéntricos, lo digo como acusación. En todas las materias, esa son eurocéntricos, creen que son parte de Europa, mis maestros latinoamericanistas, y no los nombro porque son personas que eran amigos míos, pero ya se fueron, creían que éramos parte de la cultura occidental. Eso es eurocentrismo. Tenemos que empezar a pensar desde América Latina que somos el choque de un mundo desecularizante europeo cristiano, pero ese cristianismo ignoraba la divinidad de la naturaleza que era previa y la secularizó, paradójicamente, dio el fundamento de la destrucción de la naturaleza en primer lugar de todas partes en América Latina, porque en Europa la naturaleza siempre tenía dioses. Y en el África y en el Asia, pero en América también había, pero la secularizó la conquista de América. Quiere decir que dio muchas ventajas, pero un total desprecio por las razas americanas. puede decir un racismo feroz que sigue cumpliéndose, no sobre los afroesclavos solo sino sobre los indios y aún el desprecio a los mestizos. Voy a decir, tenemos problemas también en México y en América Latina de ir más allá de esta posición destructora de la naturaleza. Y más en manos del neoliberalismo, que aunque se lo está queriendo oponer y se están tomando medidas muy interesantes, estamos lejos de haber terminado el proceso, cuando ya el partido gobernante, que es mucho mejor que lo que había antes, empieza a contaminarse de la corrupción de antes. Porque claro, el PRI y el, la izquierda no tienen futuro va a desaparecer y va a entrar a Morena y va a corromper a Morena. Y entonces, lo que debería ser a largo plazo, no sé, años, 12, 18, 24, va a ser muy difícil. Pero ojalá por la militancia política de los que estamos en acción, podamos lograr que la Cuarta Transformación dure un tiempo porque también debe ser contra la destrucción de la naturaleza, contra el sistema capitalista, pero en fisonomía neoliberal, que es mucho peor, contra la industria de las armas y el cuento que nos están contando de la guerra de Ucrania, que no tengo tiempo, pero está ligado porque Estados Unidos está en decadencia y su decadencia la va a vender cara y por eso que inventa guerras, digo, dijo el Papa, hablando en este panel del Papa, rugió la OTAN y así se produjo una guerra. Miren, el Papa parece que ve más claro que todos los medios de comunicación lo que es Ucrania. Ahora también Finlandia quiere formar parte de la OTAN y la OTAN va a poner cohetes atómicos a 15 minutos en Moscú. Rusia no puede permitir eso, pero lo están anticipando, entonces Vean ustedes, estamos en momentos graves y estos de la idolatría no es un cuentito para niños, es la absolutización, divinización del de capitalismo. Marx le llamó fetichismo, que significa igual, fetiche, un dios falso, que hacemos con nuestras manos y después adoramos. Eso es el capitalismo y eso es la industria de armas y la industria alimenticia y la farmacéutica, por supuesto, que ahora tiene la, el gran negocio de la vida, que lo que más quiere es que aparezca un nuevo germe patógeno, así tiene que, vender mucho más vacunas a la humanidad en el futuro. La época es gravísima, la que nos toca vivir. En cierta manera, los viejos decimos, bueno, me tocó un, una época difícil, pero no tanta como la van a vivir los jóvenes y van a recibir los restos de una basura que van a tener que reconstruir. La juventud es la que empieza a ser vegetariana, es la que empieza a pensar en otro tipo de vida y, y ojalá que los viejos y la universidad deje de ser eurocéntrica, pensando todo en Europa, porque Europa está podrida. Y entonces hay que liberarse de ella con un proyecto latinoamericano. Y el presidente, perdónenme, al decir al diablo, con la OEA está diciendo lo que acontece en California ahora. Se acaba la Secretaría de colonias Norteamericana, que es la OEA, y hay que pensar, en la comunidad de los estados de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos y por supuesto sin España, que no tiene nada que ver en este cuento. Ya bastante mal hizo y lo hizo mal. Gracias.